DEFINICIÓN CONJUNTISTA DE función. A continuación, veamos la aplicación de la función conjuntista de función en varios ejemplos. Supón que A y B son los elementos que se muestran en la imagen y que F es el conjunto de pares ordenados que se indican en la imagen. Entonces, F es una función de A en B. En efecto, F debe satisfacer las tres condiciones siguientes. Primera f sea un subconjunto del producto cartesiano de a y b. Segunda, para cada x en a existe un y en b tal que el par ordenado x, y sea elemento de f. Y tercera, si el par ordenado x, y es un elemento de f y el par ordenado x, z es un elemento de f, entonces y es igual a z. La validez de la primera condición se debe a que cada elemento de F es un par ordenado, cuyo primer componente es un elemento de A y cuyo segundo componente es un elemento de B. La verdad de la segunda condición consiste en que hay un par ordenado por cada elemento de A. Esto quiere decir que a cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Por ejemplo, que el par menos 7,3 menos 8 es un elemento de f finalmente el cumplimiento de la tercera condición se refleja en el hecho de que no hay dos pares ordenados cuya primera componente sea el mismo y cuyo segundo componente sea diferente es decir no existen dos pares a b y a c tales que b sea diferente de c por tanto f sí es una función de a en b por ello, las proposiciones f evaluado en 1.9 igual a 1, f evaluado en menos 7.3 igual a menos 8 y 0 igual al f evaluado en 0 son verdaderas, pues también lo son las siguientes. El par ordenado 1.9,1 elemento de f, el par ordenado menos 7.3, menos 8 elemento de f y el par ordenado 0,0 elemento de f. En el diagrama siguiente que representa a F, ilustra también el hecho de que F es una función. Como puedes ver, de cada elemento de A sale una flecha, segunda condición, pero no salen dos o más flechas, tercera condición. En segundo ejemplo, supón que A y B son los conjuntos que se muestran en la imagen. Entonces, el conjunto G, formados por los pares ordenados que se indica a continuación, no es una función de A en B. En efecto, G satisface las dos primeras condiciones que dicen ser un subconjunto cartesiano de A con B y que a cada X en A tenga un Y en B tal que el par ordenado X, Y sea elemento de G. Sin embargo, G no satisface la tercera condición, pues se verifica que el par ordenado 8,2 es elemento de G y el par ordenado 8,4 es elemento de G. Pero, 2 es distinto de 4, es decir, a 8 no le corresponde una única imagen en B, sino 2, el 2 y el 4. El diagrama de G ilustra que no se trata de una función. Puedes apreciar que, aunque salen flechas de todos los elementos de A, de 4 salen dos flechas.